Mi hermana, mi hermano, estaba con un amigo de ella en el motor y entonces la libertad estaba parando la policía haciendo un paro. Entonces yo fui a frenar y una jipeta le dio por atrás a mi hermana. El que andaba con ella no tiene culpa, sino el que le dio por atrás, andaba en alta velocidad. ¿Cómo se llamaba tu hermana? ¿Y tu nombre cuál es? es.